Ya la cagó. La embarró. Para mi prima. Tambor, ¿Tambor? Médico. ¿El ¿Tambor? Médico. Médico. Ah, Púntele. No, pues se, No, no? no, no, no tiene que revelar. Tienen, ¿Qué? Tienen ¿Qué? No, <risa> tiene mi prima. <risa> <risa> <risa> <risa> es chimba. Bueno, pues yo pensaba que de pronto otra gente Estamos parados, wey no. Cállese tonto. De puta. Ay, tonto, diga, diga. Ay, me vale, siento. Vuelvo a hacer para la guaquira! güey. Vale, Vuelve a hacer güey puta. <risa> <risa> <risa> Perdón, se hace sí, en pero... GoPro. bueno dónde están la la parranda de, de camines? Uy, no, no, vamos la tienda no, ¿Qué? ¿Qué? no, no, no, Por lo menos no, una lavada, no, Uy, la policía la policía Pa, uff, mira. Blanquita. No, ya no ya No, no, ya no, ya no. Paganle no, no, no, no. pistolita al tumbo. No mentira, no, porque me dañan los vidrios. Sí. Pues Venga y su, su familiar no está conectado. Ay, vamos a salir Márquenme la alerta, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Ey, chachos. Gracias. Está lejísimo. Vaya les caemos, que de putas. Esa Uy, zona no, no, ya. Es? ¿Eso es con pistola me o me con me fusil? Quiere. Uy, hasta allá es con. Uy, esperen porque yo no llevo un bifusil encima. Ah, y la pistola. pistola Recuerda que siempre es las armas ¿Nos ponemos la máscara? Sí Y el chaleco ¿Cómo es que se pone eso? ¿Cómo es el, el comando? Ay, barra, barra máscara y barra chaleco La máscara creo que tiene que ser con la tilde, tilde, no sé Si te detienes antes porque no sé si me la puse bien o qué. Ya <ríe> no cinturones, ¿no? Se supone. <ríe> <ríe> porque todo puede salir mal. Sí. <ríe> Estamos no llegando. Esa zona es confusible, fusil, ¿verdad? Sí. Sí, esta ya es zona con porque es okay. la ciudad. Listo, listo. Sí, tenga, sí, tenga, sí, tenga. No, tan marica, perdemos tiempo. No, oh, yo sé que funcionó. Tenga fe. Sí, que tenga fe y me boleteo. <risa> <risa> si no, girar la cámara rápido para. que no es para. No, es que ya casi llegamos Oigan, no. La puta camioneta me da un miedo parce, Con esos frenos más malos Ya, ya vamos llegando la misma alerta, ¿no? Es la misma. Sí, sí, la misma, la misma. La, ya la ya la. Sí, así va como si. No veo no. nada. Ay, apuá. ¿Ya los vio? No, no, no, no. A ver. La motocicleta ahí del. Bájense, bájense, apúntenle. Pero eso... Alto. Hay, hay, hay, un MS con ¡Médico! Médico. Médico. qué alto, qué alto. Médico, no! ¡Apúntele! No, pero es usura, no le podemos no. hacer nada. Pero... No, pero tiene que dar explicación de qué pasó. Sí. Es usura, ¿no? Ah, bueno. Pero... Ay. Cañas más marica Bueno, pero aprenda a manejar arias Pero cañas más marica lo dejo irse Es que le digo alto, yo no le puedo apuntar, pero, es un médico que no. eh, eh, eh, atrás, están metiendo, ¿Están metiendo atrás Mentira, hacia atrás La puerca está en la pocilca ¿Dónde, dónde? Hey, Juanse, que más atrás, sigue sí, sigue sí, te marqué En paleto creo que es Sí, sí, sí. ¿Cómo anda todo, Juan? ¿Se vio lo qué? A ver que el Sura estaba solo, ¿no? Se supone ¿Pero a quién habrá ido a revivir? ¿Y por no se detuvo, maldita sea? Apuntele, es para ahora, llantas sí, madre, ¡Es que apuntele, es un médico! Apuntele. ¿Cómo Ay, le morta. hago eso? ¿Cierto ya, ese ya el ya es el problema? ¿Qué se hace con un médico? ¡Sí! Ojo por aquí Ya vea, ya, ya una moto ya, Ahí enfrente, enfrente, enfrente Ya ¿Llevamos disparando? ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Hostia! ¡Levanta las manos, levanta las manos! Amigo, levante las manos Eso. No, no, no. Venga conmigo, venga conmigo Think about the money the Coloquese ahí, ¿Cómo está? Bien, bien, Yo levánteme las manos es que no sé si sí tengo la máscara puesta Tenga fe, tenga fe Levánteme las manos, eso Oiga Hey, no puedo no, Pero Hey, ey, hey, levánteme por por por las por por por manos por puedo, en serio, espere, espere, espere, espere hago eso Ah. No pues, siendo así. Ey, oiga. Hostia, este hey, ton. Este, <ríe> este huev de puta. Yo yo <risa> yo alzar, oigan, oigan, oigan, oigan. Señor, ¿qué pasó? Están con Ay, dentro decir... de la ciudad. No, no estamos Ahora. Ciudad. ¿no fuera Ahora. ¿Qué está pasando? Ey, ey, ey. Venga amigo, usted casi por acá. Que no estamos en la ciudad. Estamos en Estoy casi aquí, amigo. No me baje las manos y se me queda ahí. Ok, no, no, no. Estoy casi aquí. Es que la moto se me dañó y aguardarán el garaje para cambiarme de ropa. Sí. Sí, sí. Ay, qué casualidad que por aquí estaban vendiendo vicio, ¿no? ¡Wow! increíble! ¿Quién es? ¿Usted no vio nada sospechoso? Sí, una moto grande. Sí como ¿Y por dónde, por sí, dónde sí, cogió? Buena, cata. ¿Alguien ¿De para pa allá arriba ¿Sí? Uy, ¿Y cómo sí, era, era, la, era la, moto? la moto? La moto era negra, una Ducati así negro y estaban vestidos como de chaleco, como rojo o algo así ¿Sí? Sí Caballero, permítame su DNS no, no, no. Ok, ya se lo oí Dios mío, tenga Yo creo que nos están hablando por radio. ¿Quién? Contestaste. estaba preguntando por alguien de la Sijin. ¿Y contestaste? Sí, contesté, pero me están diciendo que no, que no me escuchaban, ¿no? Okay. Sí, señor, me confirma si esa moto es suya. Es mía. es nueva. Es por nueva. favor, me, eh, me permite, permite por, por favor, licencia, licencia de conducción. conducción. Ok, ya se lo doy. ¿Cómo se llama, Paco. compañero? Me llamo Paco. ¿Paco qué? Okay. Paco Ramírez. Pendiente, que hay un vehículo dando vueltas Compañero, revisarle. Las placas de esa moto y recibirse la o sea, de datos y dígame a qué nombre aparece. ¿Para qué? No sé. ¿Un vehículo? Acaba de pasar un vehículo, ¿lo viste? Bueno, al menos sí, sí lo viste ¿Pero, bueno, Pero por qué no sale? Yo la estoy revisando, tranquilo Ya te veía saliendo hombre, ¿no? ¿No? Listo señor, eh, mi compañero me acaba de confirmar que esas placas son de otro propietario de esta moto. ¿Esa moto es mía? Señor, no, que esa moto es mía. Oye, pero no me sale. Confírmeme si esa moto es de él. Voy, voy, que no me sale, no me sale nada. Ajá, la quiero controlar el alma. Téngalo ahí, téngalo ahí. Yo le el carro. Venga, amigo, hágase un lado un momento, ¿vale? ¡Wow! ¡Esta es mía, claro! Sí, compa, dale, compañero, eh, le confieso. <ríe> si es de señor Paco. Madre Hola. Hola, ¿me escuchan? Se le escucha. Ok, Listo, Paco. Queda todo el día listo. Ok. Ya se le hace el primer sí. llamado de sí. atención al parecer, pues. a partir juez. Ah, no, pero ahí Entonces, pendiente. La la no, listo, pendiente si sí. alguna cosa. Ah, sí, sí. Nos Ay, pues, volvemos pues, a ver de... en un llamado y ya sí. nos toca. Sí. Oye, yo confío que en, en usted, yo confío en usted. ¿Qué, amigo? Lo estoy diciendo? Sí, te caben. Más bien un consejo, lleve eso al mecánico que le está echando mucho humo Hoy sí, sí, sí, no... No, ya que lo deja a mitad de camino, nos vemos no, Hoy sí, sí, sí ¡Alga, señores! Diga Usted, usted, ¿qué son? ¿Policía? Sí. ¡Ea! Oye Hágane. Bueno, eh, la, la camioneta que... lo que pasó era un Duster, ¿no? Era una Duster. Eh, no. ¿O qué era? ¿Qué carro era la que se nos pasó? No, esos pequeñitos. ¡Ey, Gazafa! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va? que...? no era. No, yo creo que no era un Twin. Creo que sí era Duster. Se aparecía... se parecía aún así. Como azulita. ¿Pasó un vehículo? ¿No vieron? ¿Dónde? Sí, pero no ¿Atras? lo vi. Atrás. Atrás acaba de pasar no lo un vehículo. No, no lo vi. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Justo al sí. a ver que sí, se iba. Sí, yo tampoco. Uy, zonas. Camuflémonos acá. Por si vuelve a salir una venta de drogas. Uy. Papi, es que para estar tómalo. a una. a una cuadra de la. de la alerta. No, y qué casualidad que se bajó al lado del man ese, ¿Qué iba pasando. Cierto. Ah, lástima, uno no puede requisarlo de primera, su iPad. Sí, total. Bueno, robo de auto. No, pero es por abajo. Y hay disparos. No llegamos. Ya no. primero la sí. Bueno, ¿y en qué quedó el que estaba solicitando a la Sigin? que está solicitándola así no no sé ni idea qué milagro ajá y el mecánico de confianza no está Parecer no. ¿Cuál, mi primo? Sí. Voy a ver, a ver. Llámelo. Escucho una sirena, ¿no? No. A las drogas. Totalmente. Dímelo, Felipe, ¿cómo andamos? Ah, ya ve, ya ve que yo, yo nada que a usted. Manchó, no. Estaban equivocados. Ya ven que yo sí tendría razón. Hola. ¿Hola, hola? ¿Estás trabajando? Ah, sí. Entonces... Pa eh, es que necesito un favor. Que cuando vayamos nosotros cierres el taller y solamente estés tú para tunearnos eh, un vehículo. Sí. Hey Fabián, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vamos? Viene Pero no aquí. hay muchos mecánicos, ¿cómo vas a hacer eso? Dale, dale. ¿Cómo se llama él? Eh, Ustedes lo conocieron, Sebastián Villano. Ah, Sebastián, sí. Pues él, él no sabe que frío. somos nosotros. Él es su primo, Jata. pata. Sí. Tranquilos, tranquilos, todos Dios control. mío, el conductor Todos estábamos control Ya hay gotas de aceite Pero como que hay gotas de aceite de paleto, ¿no? No, yo qué culpa Pues Es no, que varices, se queja, ¿no, compi? Sí Donde maneje ya no llegamos vivos Uy, mentira, que yo manejo re bien Uy sí, sabañero, que yo ponía ray bañas, mi socio. Por si siempre una muerte le sale el rolo así Uy, coñera. ¿cómo así amigo? ¿Se cae mucho? ¿Mucho, ¿Mucho, mucho? Yo no soy rola. Pues por eso mismo no sé por qué se les sale a tener. <risa> en andar con muchos rolos. Ay, bueno, entonces ahí la voy a tener que modificar para, para la siguiente. Está 1080, si no estoy mal, entonces Ay, yo quería lo pongo que que me en 720. Y y <risa> Oígalos, Uy, ya. Yo, yo también tenía ganas que se subiera a la moto. Ya lo iba, ya lo iba a disparar. Uy. Uy. Sí, así es que chimba. Bueno, y ya tu amigo está listo, tu primo. Oiga Cata, y hay que decirle que no tiene que saber quiénes somos O sea, no tiene que decir nada Ya, listo que si, si, que no, si no lo pelamos Sí, si le hacemos una forzosa <risa> Lo legalizamos Pero, ¿le dijiste para qué era? Pero, ¿no diste de quién? No, no. <risa> no, esta no Ya la cagó <risa> La embarró no, A mi prima ¡Tambo! <risa> Márquenme el 20 de semana, creo que están aprietos. No, pues por algo te pido que, que nadie más sepa. Solamente sus Nadie más, nadie ¡No, te Nadie, nadie. Pues, puta. No, no, esa jefa me odia, no, sabes qué? Ah. Uh sí, la jefa, la ¡Es rico la jefa! <risa> no, espere. Luego hablamos. <risa> No. no y ahora. Cagada, no, no, no, no. Ya no podemos ir cada sí. Es Que no es ultra secreto, no viene mi prima. Sí, Llegamos. lo que es que le digo sí, que sí, se cerrado, ya que no haya no, nadie no, más y va y dice no. que para mí no. Ay, <ríe> Dios mío. Ay campeón. Ah, pues, bueno. Nos sacó una risa. O sea, un par parte mandó un 50. Al <risas> garaje central. Los... Máximo, ¿usted de qué ciudad es? ¿De qué ciudad vino para acá? Yo. Sí, sí. ¿De Dubái? Dios mío. No, no esa ciudad, sino la que estuvo cuando nació. Yo nací en Uzbek. <risas> Pero no es re bueno, no importa, sí, sí. Ya, ya le dijiste. ay este que no. Bueno, si no sigue dos... Despíate, más. despíate, Vamos. sí. <ríe> y le decimos que yo para el lado... Bueno, reo. Listo, acá a la derecha. Ay, go, no, Coco. Acá a la derecha, listo a él, que si algo me le vas apuntando. Listo, muchachos, ya saben qué hacer. Ya, ya, ya, tranquilo. Entonces, señor. Buenas, eh... Una preguntita. Señor. Ustedes son los de defensa del alcalde. Eh, no, uff, tan bajo hemos caído o no? Ah, perdón, Parcelo, es que, es que pensé, como, como vi esa sirenita, pensé que eran los del alcalde y, y habían arrancado sin mí, es que yo soy del personal de defensa del alcalde. ¿Cómo se llama usted? Andrés Ramírez. Si no me creen, pueden verificarlo. No, no, no pasa nada, confiamos en usted. Hasta tengo un vean. No, no, no, no, no. guárdeme, eso, tranquilo, tranquilo. Me asusta, me asusta. Bueno, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Y ¿Ustedes qué son? ¿Amigos? No, somos amigos de sí, ustedes, señor ¡Sí! ¡Ah, son amigos míos! ¡Ay, qué chingos! Oh. ¡Ya tengo amigos! Ay. ¡Cata, se en el carro malo, malo! ¡Cata! ¡Ve, ve, Bonita no, camioneta, no, para No, no sí. lo estoy revisando, lo reviso ¿Lo reviso? No, no, no, no, no oh, Venga, ¿y ustedes porque están armados, ¿verdad? Eh... ¿Se sabe la delincuencia? Bueno, sí, señor, sí, hasta, yo, hasta luego, se, se cuida, cuida. No, Está nosotros, Oh, caga. <risa> la gente está como muy loca hoy. Parece es que toca, seguir, ¿sí? toca ponerles un alto, parce, ¿sí? A mí de que me anden siguiendo la chimba. A ver, vamos no. a ir al hospital. Imagínate. Ay, venga, este es el sura. Sí, sí, sí, cállale, cállale, cállale. Le preguntamos si se podrá. Sí, sí, sí, sí. Pero es que parece que es Sura. Diosito con el casco, ¿no? Ay. ¡Uy! Desapareció. Ay. Creo que sí es Diosito. <risa> <risa> no, pues nadie vio nada, ¿no? ¿no? Yo, yo, yo, tranquilo. Con que estaban alucinando, ¿no? no sí. <risa> La droga que nos diste, Kata. Lo peor es que Ay, todavía... Yo. Total. Yo todavía en la casa todavía tengo aminoácidos. ¿Qué? Oh. No, y lo peor es que Pregunta, ¿nosotros podemos inculpar a alguien? Uy, Obvio. Porque yo Cata. tengo como 15 mil en dinero negro. Uy. Uy. Que viva la corrupción. Qué viva. <risa> <risa> <Man, ¿qué> de <usted risa> dónde sacó 15 mil de dinero negro? Pues... No, es una larga historia. Ser, ¡Ojo! ¡Venta! Arriba, rápido, rápido. ¡Uy! Hay una arriba. Hay una arriba, hay una más cerca arriba. ¡Aguane, agane, agane! ¡Pero no nos mate, por favor! Tranquila, todo va a estar bien. Todos están en manos. Ustedes solo tienen que. ¡Ay, apá! El mando el de uno. Yo digo que es el que acaba de llegar. Uy, ay. Pero esto me da miedo. Esto... esto está muy raro. Hola, buenas. La gente tiene... No, tiene máscara. Hola. No, no, eso. Hola, buenas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo anda todo? Está bien, está bien, está bien, bien. Bien, bien. Ver, hermano, primera vez que lo veo, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Sí. Dígale, pregúnteles a los... a los de no la... nada, ¿sí? qué le puedo ayudar? ¿Ustedes son empleados Ay, de aquí? Ahí. No, de aquí no. ¿Y de, ¿De dónde? ¿Y qué hacen aquí? ¿Y qué hacen aquí? robaste robasteciendo de productos el negocio? Sí. Mmm, ya. Yeah. ¿Y, ¿Y el señor, señor de la camioneta trabaja también? acá? Sí, Sas. Claro, los dos, los dos son empleados míos. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó así? Gracias. No, no, estábamos dando no. vuelta a ver cómo estaba todo nomás. Ah, ah, no, tranquilo, ¿Y ustedes tranquilo, son un policías, ¿sí, no? no? No, somos De vez en cuando suyos. pasan motos raras, pero pues no ¿Son nos qué, tocan y nos dicen nada. No. Somos ¿Sí? amiguitos suyos. ¿Ah, Ahí sí? No me preocupes, señor. Ah, de esta vez. Veo una pregunta, señores oficiales, ya que están acá. Eh, ¿De qué manera podemos sacar licencias de armas? Porque es que hay en el negocio de carrate como tenemos amenazados de todo. A veces pasan motos raras por aquí. Pues hágale cuando solicite eh, llegar a ese punto, pida una escolta y con mucho gusto se le hace a la compañía. Oh, muchas gracias a Dios, sí, sí. sí, yo. yo, yo, yo Dale, que esté muy bien. No, colegas, ¿ustedes qué opinan? No, obviamente fue el de la camioneta. Según Uy. ese que ya me robó un auto. Es obvio. Vamos a la otra que estaba como por acá, algo así. Aquí. aquí Uy, esa creo. señora estornudo. Machis, achis, los mariachis. Covid, covid. Desar Gaming. Ah, me entró el man este. Ojo, ¿Eh? acuérdate que hay que, que saludar. oiga ¿Qué? <risa> Saludos. <Sí>. La <¿Qué>? Los vez <risa> no regañó por no <risa> saludar, no, toca saludar. No, pero entonces nos vamos a ir de. De canal en canal. <risa> es que, eso es lo que no que no. saludamos? El, el pasado pasando revista, ¿no? supongo. Bueno, muchachos, aquí tengo el portátil de las notificaciones delictivas, ¿vale? Yo, yo le tomé fotos a la placa Ah, excelente. Venga, el que me tachó el GPS, que me lo quite, si sí, es tan amable. Uy que agresivo <risa> ya no lo vuelvo, no vuelvo a ayudar Uy. Oh, y si vamos a los negocios y decimos que cómo está todo eso se puede no sí creo pues vamos a mecánicos y de paso que nos hagan el mantenimiento. Cata, venda drogas y hacemos la alerta. No, entiendo. Ellos cartas nosotros mismos. El éxito. Ay, no. Empezamos bien el día. Me dijeron algo ¿no? que pasó. Uy, parse, uno acaba dedicándole poemas. Es no, que en la no. mente tuve que Uy, hacer algo. Uy, marica. No Bars, le vuelva a decir nada. Las palabras más bonitas que le dije. No le vuelva a decir más Uy, nada. Usted diciéndome palabras bonitas sería un milagro. La pues la la hice y, y justamente <risa> no estaba. No. Uh -huh. Qué mala Uy, suerte, amigo. No, Miren cómo me dijo Guajaro o algo así como mantiene diciendo. Uy, Uy. no. Uy. no. Uy. <risa> Eso fue muy gamin Ey Santi, muy ¿qué tal disparos. amigo? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? ¿Cómo andas? eso es para la puerca, está en la posilga. No, eso no. ni sale en el mapa. La puerca ¿Qué? está en la posilga. Ey Kevin, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? La puerca está en la hey, pocilca Ey Dani, bienvenido amigo, ¿cómo vamos? <ríe> Uy, dos Dani De Dani, Uy, llegaron dos danis. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Ya no qué. Bienvenidos. Bueno, y entonces... ¿Cómo hacemos lo del mantenimiento? ¿Solicitamos sí, el mecánico yo... o qué? Uy. ¿Qué fue eso? ¿Escucharon una voz? Y la de... Como Christopher, no? Uy, parse, quiero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Se qué escucha una no. voz? O sea, sí, escuchamos una voz. Parse, esa señalización ahí de Happy Hour parece un penny. Déjeme la ver. ¿Dónde está? Ahí atrás. Mano de oh, ¡Oh no! ¡Oh no! <ríe> Baneable <ríe> ¡Pobre cat! ¡Uy, amigo. No, ya amigo! La, la puerca la puerta está puerta en la basílica. Como que se me dañó el portátil. <ríe> se dañó el portátil, ¿cómo así que se dañó el portátil. Es que no me salen las notificaciones. En el GPS. La puerca está en la posilga. Hey, yeah, amigo, no, pues ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, ok. No, un... oh, bien, nada. Bienvenido. Si sí, vamos por la playa a ver si Ay, hay bueno, cara, la amigo, esa es una amigo? Bien, mucho. ok. Márcala. Uy, oh, bajos, vamos para, ¿sí? pa... Ah, no, pues que en no toca la pero gente, ¿Qué estamos con gente? está pasando? Ay, ya, con que están cagados. <risa> <risa> Mira, está disponible. ¿Será que servimos de taxi? Ay, ah, la última vez que lo hicimos nos mataron, nos mataron a tres. ¿Qué? Ay, a uno y, y un secuestro y ya. <risa> sí, nos <risa> mataron tres y un secuestro. <risa> yeah, porque es que, y ese, ese secuestro, pues secuestro, secuestro con una hija que, que lo hayan secuestrado. Yo creo que está más feliz sin marica que con nosotros. Hey, Juan José, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Bienvenido. No, gata como me dejó la camioneta. Yo de Cartagena. ¿Y qué? Y ustedes de dónde son. Hey Ángel, cómo vamos, bien o qué? Bienvenido. <ríe> Ay no qué caja, Uy Papi piloto. El aceite, el aceite, cuidado. <ríe> Ah, Papi, pues míralo, míralo. Puro control de vehículo. Ay, ¿pa estas zonas y de noche. Acá aparece la, la chupa. ¿Y la qué? La, la, esas, las lloronas. Las ah. que usted la sube. No, Lloran si no la suben. Ay, que nos manean ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Te estamos diciendo cosas bonitas pero... Sí. Siempre dice eso, ajá Y usted nunca está Cierto, parce, es como que... Ay, marica, me da miedo Es pincharle al freno de mano y, y salir eh, ¿Para jugar? ¿Para jugar en el clan o qué? Si es para jugar en el clan, eh, lo hacemos con un Team Speed pero igual creo que patrullando tampoco tendríamos mucho que hacer. Y si Parar tienes gente el juego, si tienes juegos es que tiene y tienes audífonos, pues la me de avisa de y paciente, ahí te gestiono no para que personas, ¿no? te hagan la entrevista y ah, si hay... no, igual hay bastantes policías ahorita, o sea, no, no no hacemos falta por allá. Ojo. Tranquila, Cata, mira, mira, si esto ¿Qué otros juegos juegas? Bueno, inicié hace poquito sabía, no sé con NBA 2021. ¿Cómo? Estoy jugando GTA V. ¿Sabes si oía algo? Vamos, ah. no, siga, siga Estoy jugando Arma, que es un juego de simulación. Eh, simulación militar, sí. Ay, donde no encontramos. Y pues, ya de momento anamites, fijo, anamites. fijo, fijo, anamites. eso. Y pues ya, si sale algo más, si me invitan, pues yo igual juego. Hey Juan, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vas? bueno okay. que Qué bienvenido. ¿Qué andas? De momento eso. Aunque el que más juego es GTA y el de simulación militar que ahí en TikTok les subo videos. Que ese es el del clan Delta, el clan en el que yo juego, entonces lo jugamos todos los días. Bueno, todos los días, no toda la semana. Misiones oficiales y no oficiales, así que para que estén atentos. ¿Qué? qué pasó? ¿Ya volví? Oh, no, nada. <risa> Uy, no, pero la ciudad está como quieto. Ah, Ahí. no, no, no juego ese De ese no juego, sí, la verdad uno... ¿Qué hay más policías ahorita Marica, somos sí, 12 aquí. policías ¿Cómo? Acá fue donde tuvimos al Paco Hay 12 y nosotros somos 3, ¿no? Sí ¿Cada ¿cómo es el para. número de tu hermano? Uf. Para? a llamarlo de, ¿De llamarlo? mi hermana no es de tu hermano es mecánico hermano yo no tengo hermano tengo primo, primo. Ah. él es el hermano de la rusa Uf, ah. bueno eso ¿cómo es el teléfono es a ver 67 está saliendo la opción para vender droga 627 Mira, activamos el de vender drogas y justamente pasa Paco Ramírez, lo detenemos y le hicimos salto ahí. 67, 627. Exacto. ¿Cómo se llama él? Sebastián. Hablé con... con... <risa> con modulador. No, no, no Como oh, menos mal la caña nadie lo puede reconocer por la voz Menos mal Hijo de puta ¿Cómo es que se llama esta vaina? Papi, gente ¿a? Ya, ay, cálmese <risa> <risa> ¿Aló? Hola Sebastián ¿Sí con él? ¿Con quién hablo? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo vas? Tu teléfono me... me lo dio Cata Ah, contámelo Otra vez. Eh, Amigo, tú estás de mecánico en estos momentos, ¿no? Sí, señor Bueno, te cuento Lo que pasa es que necesitamos que hagas un mantenimiento a un vehículo Y que nadie sepa de quién es, ni para qué es, ni quién te llamó, ni quiénes somos Listo Ah, listo, si quiero hoy se lo recogen en GC Pues yo lo traigo eh, no, vamos hasta allá, solo que pues ya sabes, eh, si te dicen, somos clientes y ya, ¿vale? Listo, hágale pues, listo, está bien Hágale, que ya está allá. Aunque nos iba a hacer domicilio, que low lo buscaba, ¿eh? acá <ríe> ¿Sí? Ah, oh, que si es un negocio, no, sé de guión bajo trago oh, sí. 91 chir de x1 cañas me das un saludo parte hey, donde Juan Valencia Oye que saluditos de Juan Valencia Ay, chupé, Uy no, que, que, no que lo chupe dice Juan Valencia sí, picos pues. ese no Vamos. se fue no se fue de la ciudad si sí, ese, ese. Ah, güey, que se va güey ah. No, Juan Valencia es una persona demente. de mente. ¿Usted qué le pasa a Uy, uy, ay, Dios santo. Sí, Valencia viene? se fue en momento? un viaje, no se acuerda. Él era el director de la UNP. Ese era J Valencia. Sí, que era J. Era J. J. estamos J. hablando J. de Juan se Valencia. Se llama ¿no? J Valencia, en no? serio. J. Yo creo que se llamaba J. Juan Valencia. Uy. Él me hizo unos centrales de dinero y dice Juan Valencia. Yo recuerdo que decía J Valencia. Yo también me acuerdo que decía J Valencia. Bueno, Juan Valencia dice aquí. No. no, no Dice Juan Valencia, este sí es Juan, este no es Jota Cami que usted es un bobo y fue puta Ah, oh, oh. gracias Perdón Perdón dice ¿Tú si así dijo? Marica, llegamos a la ciudad en un santiamén. No pues coja por mecánicos que allá está Sebastián Ah, ya, póngale una multa. Para andar en contravía. ¿Nos podemos poner multas así o no? Se supone, ¿no? Sí, yo pues, sí, hijo de puta. Hágale, ah, entonces Uf. pongamos multas también. Oiga. Uf, se viera, cañas, como la pasamos. Te voy a poner una a cañas por andar enmascarado. Uf. Uy, oh, no, Qué necesidad. Uy, nos persiguió. Pero estos hablaron con, con Sebastián. No. Sí. Bueno, diga a Sebastián que desaloje pues. Aguanta, aguante, no se va. No se va, no se va. Entonces, ¿Oh. hola Sebastián. Sí, sí, sí. Listo, háganlo. Eche para No, Bueno, realmente. No. ¿Qué? No, está lleno de gente. No, no, hágale, hágale, Póngalo por allá. A ver, no nos vamos a bajar, va chimba pues. No, pues toca <muchas> idiota. Te ponen las máscaras y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está bien. A ¿Qué le quieres hacer a la comunidad? Eh. O a modificar el estético también o así? Dale, ya quitaron todo. Eh, sí, sería todo. ya ah. está normal. Listo, por favor, ¿se puede bajar? Sí, ya sí. momento. ¿Ya quitaron todo? No. Sí. Pues yo, te no, yo pero tengo No, pero es que ve. Que sí. No, espera, Arias. No se bajen. Se ¿No que... ¿Saben el problema? Que van a van a ver esta camioneta como nuestra. Y entonces si la aparece si se bajan los de la Sijín después ya que. ¿Ah? Ya, nos cambiaron la vestimenta después, no pasa nada. La... Gracias. No vamos Hálamelo. a usar esta camioneta después porque ya saben que es nuestra. Escuchame. Te escucho. Nadie tiene que saber de esto, ¿vale? Caña más Mario. pendejo. No puso la mionca? Cállate, sí, Y sí, sí, con eso tengo que hacer la factura. Vale, vale, oh, no, no, eh, pasamos un neki, pasamos. Neki. Atrás. No papi, no se puede matar a toda esta gente, hagámosle Hágamele peca vamos sí, sí, sí, vamos El neki. Vámonos, vámonos Vean o sea, eh, Súbete, no. súbete, Sebas, Sube, súbete, súbete ah, Javi, voy al otro lado ver, Eso Ya, vámonos Bueno, ¿Piro Arbia o no? <risas> Vean, lo que hay que hacer es... ¡No! Este... ¡Ay, este! ¡Ay, Dios! Hay que liberar el taller, que quedemos nomás nosotros tres, ¡Dios mío! alguien es que no cabe, no cabe, de ¿No, no cabe, cabe ¿no, no cabe, ¿no cabe, pedazo de no, huevas, no, no cabe, no cabe, Tontos, imbéciles, normales de a manejar, brutos. tontos puta, estúpidos, estúpidos, estúpidos tontos. de mierda. ¡Mueva, idiota. ¡Tompos parados! puta! ¡Cállese, tonto! puta! ¡Ay, tonto! ¡Ay, me siento! a hacer para la guajira! ¡Vueve, a hacer para la guajira! ¡Oh! ¡Vaya, te rolo y puta! Perdón, Sebastián si Soy GoPro yo, yo soy un niño Soy un niño mecánico bueno, Lo importante es que esa, esa gente Bueno, ¿el primero? ¿Dónde enemigos. me están llevando? Ah, esto es un secuestro, no sé No, mentira, señor No creo, no creo <risa> Cada Ay. que no la, la reconocen. Ay, ¿por Porque aquí estoy aquí... intentando calmar las cosas aquí está, aquí está Camila No me había fijado Ah, Camila. sí, Camila. Hola, Camila, ¿cómo vas? <ríe> me puta, me reconocieron! ¡Ya, ya nos exhibiste! <ríe> ¡Ay, perdón! Bueno, Sebastián, el chiste es el siguiente. ¿Cuál chiste? Ay, cuéntelo, cuéntelo si nos reímos. Usted no entiende, usted no entiende la, la simbología, ¿no? ¡No! Vete de carro para allá, eso. A ver, Sebastián, el chiste es que nadie puede saber de quién es esta camioneta, Liz. Bueno. No es como si ya lo hubieran visto bajarse, ¿no? Exacto, Vea, llévesela no. y la tunea y no la trae. Uy, entonces yo me vuelvo a pie. No. Vea, pero. Entonces, ¿qué.? qué, qué? Hola, verde oscuro. Con... Y ya, nomás el colorcito y los rines los dejo así. No, ya, sí, pero los Rines, rines pero pues, si sí, es otra cosita también. Otros rines. No, bueno. Ver, ¿Y... Bien, si eres... y para la factura, ¿cómo hacemos? Ah, al igual, ver, la pasa bien. aquí. Dílele sí, la pasa acá? ¿Cuánto, ¿Cuánto le costó? La camioneta. Uy, Esto es del gobierno. Esa, ¿no? esa cuesta, sí, es del gobierno. Y entonces ¿Y cuesta 25 mil. El full tuning. Um, 25 mil full tuning. Um, <risa> ¿Cómo así? Entonces ayer en la comisaría y allá se la tunea. Uy. Es que ya me. ¿Usted mentira, mentira ah. Lo legalizamos. Que... Está, está como de mal humor hoy No pues usted ya reveló prácticamente quién era la camioneta No pues eh, usted pues, no? no, ti... no, Dice que no No tiene que revelar no, quién no? es, es que... No, viene mi no? prima que eh, que Es chimba. chimba Bueno pues yo pensaba que de pronto otra gente yo quiero hacer que con los mecánicos, o sea, tiene que ser más específico, usted tiene que decir, vea, ¿a nadie puede enterarse que soy yo. Ah, bueno, yo no le digo a nadie. Que saque a todo el mundo y... <risa> no, pero <risa> era tan fácil, como y, yo soy el jefe. Y dice, no, viene no, no, mi prima. prima. No, pues nomás salió una persona. Bueno, a dos, pero, fotos, creo que, pero, pero creo que... El...